A mí me encanta bailar y estoy muy contenta. El poder, el poder, el poder está, está, está, está en nosotros, en nosotros. Seguro, abuelo, posible de Sula. Vetegado de ser bailotuta, hasta la Sula de emborar. Gobera todo el mundo a pensar en Norba y Saraela, mañana Norba en todo a Saraela. Neregatic es